Unidos Podemos. Gracias. Eh, Señorías, traemos aquí la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria eh, con la idea de cubrir una laguna que tiene respecto a las comunicaciones de los menores con sus padres o madres eh, que se encuentren en prisión. No es una proposición de ley con un contenido político, sino que es una proposición de ley con un contenido absolutamente social tiene que ver con los derechos a la infancia y con la protección del desarrollo de los menores. La laguna que la ley general penitenciaria y su aplicación, que además es muy diferente en las diferentes prisiones, lo que provoca es un impacto en el desarrollo emocional de los menores y es a lo que vamos a intentar poner solución con esta reforma, que además es una reforma bastante pequeñita y sencilla. Partimos de la base que los menores tienen derecho a la vida familiar, de manera normalizada, incluso cuando sus padres están en prisión, eso viene reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y a tener una relación regular con padre y madre, y eso viene reconocido en la Convención de Derechos del, del Niño. ¿Qué pasa con las comunicaciones de los menores en, en las prisiones? Pues que realmente, tal y como lo tenemos regulado, al final es prácticamente igual el cómo se comunican con sus padres y madres. Eh, cuando se encuentran en presión que como si fueran mayores de edad. Hay bastante poca diferencia y esa poca diferencia que hay eh, les afecta en gran medida. Actualmente eh, la regulación eh, lo que te permite es dos visitas a la semana de 20 minutos que puedes acumular en una de 40, que es lo que suele hacer la gente, pero estas visitas son en unos locutorios con cristales, eh, con, con locutorios al lado, donde hay que gritar para poder ser escuchado, donde no puedes tocar a tu familiar, donde además tienes que levantar la voz para escuchar un poco lo que, lo que se dice, donde no hay eh, intimidad, en algunos sitios hay interfono, en otros algunos agujeritos. Eh, pensemos en niños y niñas pequeñitos metidos ahí para visitar a su padre o madre, que eso es lo que pasa. Aparte hay una comunicación de a vis familiar de una vez al mes de entre una y tres horas, la realidad es que como media en las prisiones suele ser de una hora y media eh, como máximo. Estas esta visitas de bis a bis familiares sí se hacen en otras dependencias que no son locutorios, pero en las que tampoco hay intimidad, porque la mayoría de las prisiones se hacen en habitaciones que están vacías, que no tienen cosas preparadas para los niños ni las niñas eh, y que se suelen compartir entre dos familias, con lo que intimidad tampoco hay. Y la media eh, es de una hora eh, y media. Solamente hay una regulación específica para menores de 10 años, que es el que, la posibilidad de vis a vis de convivencia una vez al trimestre solamente con un máximo de 6 horas. Y lo normal, la media, viene a ser de que estos vis a vis de convivencia sean de unas tres horas solamente. Normalmente esto se hace en espacios abiertos donde puedan estar eh, los menores. El espacio físico donde se desarrollan las visitas es, es totalmente inhóspito. O sea, Pensemos que un niñito de cuatro o cinco años que va a visitar a su papá o a su mamá dentro de la cárcel tiene que pasar del tirón, porque es un centro penitenciario, por arcos de seguridad, funcionarios que cachean, tienen que pasar por rejas, eh, rejas que se mueven y que se cierran, cámaras de vigilancia meterse directamente en un locutorio donde no pueden tocar ni a su papá ni a su mamá ni hablar con, con normalidad, eh, es realmente lamentable y muy triste. Y de hecho, hay muchas familias que optan por eh, no llevar a sus niños a, a, a estas visitas porque lo consideran contraproducente para los niños y de hecho no los llevan. Por lo tanto, eh, bueno pues se pierde un poco la relación con su padre o con su madre porque... Lo, lo único que les queda es una visita de una vez al mes, un vi habido una vez al mes o el del trimestre. Si alguien entra en una prisión o todos aquellos que eh, sois abogados, pues veréis que la, la, los locutorios, estos locutorios son los mismos en los que entran los abogados. O sea, y son tremendos, tremendos como para que ahí esté un niño. En verano no solo haber calefacción, yo no he visto ninguna prisión que tenga calefacción en un locutorio, ni en invierno tiene, o sea, reben. en invierno tienen calefacción, en verano no tienen aire acondicionado. Especialmente gramático pongámonos en la, en la situación de que eh, un niño o una niña haya nacido en la cárcel y pueda vivir dentro de la cárcel hasta los tres años con su mamá. Con su mamá, porque la ley en la penitenciaria. No permite que sea con su papá, algo que eh, deberíamos replantearnos hoy en día. Ya está esto un poco soleto. Pero bien, hasta los tres añitos puede vivir con su mamá dentro de la cárcel. Lo único que conoce el niño o la niña durante estos tres años es eh, a su madre y el entorno de la prisión donde ha vivido. Si tiene familiares que los pueden sacar algún fin de semana, bien, pero muchos están bastante lejos porque en módulos de madres además hay muy pocos en, en España. Imaginaros cuando un niñito o una niñita, cuando cumple tres años, al día siguiente, se va a relacionar con su mamá o con su papá, bueno, con su mamá en este caso, cuando sale detrás de un cristal. Lo único que ha conocido tres años es a su mamá y detrás va a un locutorio para verla una vez por semana, 40 minutos, que si casi no puede hablar, en esa edad es bastante importante el contacto, el abrazo eh, de la mamá. Eh, eh, el lenguaje es un lenguaje no verbal y se va a tener que relacionar ahí, o una vez al mes en un en una habitación compartida, o una vez al trimestre, un poco más de tiempo, en un espacio abierto. Esto realmente lo tenemos que cambiar porque, aparte del impacto emocional brutal para el niño o la niña, y el interés del menor tiene que estar muy por encima de la organización penitenciaria, sobre todo porque la ley lo dice y debería adaptarse eh, y adecuarse la visita a las necesidades de, de los niños. Eh, aparte, supone que el niño va a sufrir un desapego enorme con el padre o la madre. Aparte, esto afecta a la reinserción, porque la desconexión con la familia también te supone un problema para la reinserción. Lo único que establece específicamente la ley general penitenciaria, que está sin desarrollar, que es lo que queremos derogar y arreglarlo de alguna manera, es que habrá un régimen específico para los menores, que además será ilimitado, sin ningún tipo de limitación de frecuencia o intimidad, eh, para menores de 10 años, pero esto está sin desarrollar reglamentariamente. Y lo único que existe específicamente es ese vis eh, trimestral de máximo seis horas, que en realidad no se cumple. Eh, si se supera los 10 años, además, un menor de 11 o 12 años ya se relaciona con su padre o con su madre, igual que los mayores, es decir, en el locutorio a la semana o y pierde el contacto con, con su familia. Y no se entiende muchas veces cuando en la familia hay varios niños, hay niños que tienen un régimen de visita un poquito más cercano, tienen algunas más visitas con su padre, si tienen menos de 10 años, si tienes 11 o 12, pues ya lo tienes más restringido. Aparte, en las visitas de que se hacen una vez al mes, como máximo en el locutorio, en la habitación de esas visitas de vía familiar solo puede haber cuatro personas. Con lo cual, si tienes más de tres niños y tiene que haber un adulto, la mamá que lo lleve, normalmente uno de los niños se queda fuera y normalmente lo que hace es ir rotando los niños. Esto no parece muy normal. El Código Civil, en el artículo 160, que es posterior a la ley general penitenciaria, establece claramente que eh, las visitas de los menores con padres que estén dentro de los centros penitenciarios se tiene que hacer en entornos adecuados y tal como está hoy en día establecido realmente esto eh, no se cumple ¿Qué proponemos? Simplemente eh, derogar el artículo 38.3 y en el artículo que regula las comunicaciones generales el 51 añadir un punto más añadir un punto en el que incluyamos, elevamos la edad de eh, comunicaciones especiales de los menores a 14 años, que nunca, nunca se pueden hacer en locutorio con mamparas blindadas, que es aberrante para los menores, que siempre se hagan en vía vía en entornos adecuados, ya hablaremos después de lo que es un entorno adecuado ¿no? eh, para un menor y eso necesitará desarrollarse reglamentariamente, y que haya unos mínimos dejamos lo mismo de antes sin restricciones de ningún tipo a frecuencia íntima, e pero para que no pase lo que pasa hoy en día, que cada cárcel lo establece de una manera diferente, establecemos un mínimo. Y el mínimo que establecemos de visitas es eh, más o menos el que se cumplen los puntos de encuentro de padres separados que tienen que utilizar el punto de encuentro, que es una vez por semana mínimo dos horas, una vez al mes una convivencia de mínimo seis horas. Es una proposición de ley eh, que va orientada a apostar por la recepción, pero sobre todo a defender los derechos de la infancia, la protección de los menores, su desarrollo, que tiene que estar muy por encima de cualquier otro interés. Espero que podamos apoyar toda esta reforma de la ley general penitenciaria. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Mora.